vamos a ver cómo generar un archivo con transparencia con canal alfa para eso vamos a partir de un archivo que está en modo RGB nuestro viejo conocido gato3.tif y eh, voy a seleccionar una herramienta de selección voy a elegir una herramienta de selección en este caso se llama GIF herramienta de selección libre se trata del lacito con esta herramienta voy a tratar de contornear este gato para copiarlo debería ser lo más prolijo posible al hacer esta selección incluso podría haberme ayudado de más de una herramienta e ir sumando selecciones ahí terminé la selección les pido que observen los tres canales que tiene en este momento la imagen RGB. Ahora le voy a decir edición, copiar. Y voy a decirle edición, pegar como, y voy a elegir que pegue en capa nueva, con lo cual va a pegar en una capa que tiene fondo transparente. Fijémonos ahora qué ocurrió aquí. Automáticamente apareció un nuevo canal, un canal alfa que es un canal de transparencia. Quiere decir que esta imagen ahora tiene cuatro canales de 8 bits cada uno. Si yo guardo esta imagen, si le doy archivo, exportar como y guardo esta imagen, vamos a corroborar desde el sistema operativo qué es lo que ha ocurrido. Aquí están mis dos archivos. Veamos, aquí tengo el original, gato3.tif, y acá tengo mi archivo recortado si yo desde propiedades observo vamos a ver que el gato recortado tiene una profundidad en bits de 32 bpp y el gato 3.tif tiene una profundidad en bits de 24 bpp y está en rgb